Nos vamos ahora hasta Molina de Aragón, desde allí el mago Pini nos explica de manera muy gráfica por qué tenemos que quedarnos en casa. Hola a todos, voy a intentar explicaros con magia la importancia de no salir de casa. Estos de aquí son los habitantes de Molina de Aragón y como se puede ver todos estamos de color azul, eso quiere decir que estamos todos sanos. Yo soy el ocho de picas y si salgo de casa puede ser que me contagie. Pero no solo contagiarme a mí mismo, sino también contagiarme a las personas con las que me encuentro. Por eso, si todos nos quedamos en casa y somos responsables, ganamos todos. Ya que a las personas a las que habría contagiado, ahora mismo, estarían sanas. Y yo también estaría sano.